Ya, okay. Aló, aló, aló. Sí, ya. te chueco esto? Ya, pues. ¿Todo firmaron? Ya, bueno. Siguiendo con la. Con la misma dinámica que habíamos llevado, es no lo he publicado todavía, pero eh, voy a, vamos a procurar hacer eh, pruebas online de estos mismos tópicos que vamos a, to a tocar y que nos va a tocar evaluar después en una prueba grande. Eh, no recuerdo cuándo en la próxima prueba, pero esa va a ser... Yo creo que estamos medio atrasados, ¿no? ¿Estamos bien en el horario o estamos atrasados? Estamos no, bien. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Me da la impresión que con usted estamos súper estamos bien en el calendario. Ya, entonces ahora... Ya hemos hecho básicamente eh, muchos tópicos de descripción de la biología así, súper eh, por encima. No mucho de los mecanismos. Entonces ahora vamos a entrar un poco en materia de cosas que le van a sonar similar a cosas que han visto en físico química por ejemplo usted han visto termodinámica no en algún instante de su vida temprana bueno eso le va a servir mucho porque vamos a hacer como un repaso de eso de termodinámica para ver dónde se mueven los sistemas biológicos entonces vamos a hacer ah bueno y como siempre entran en capítulos de un libro en particular eh, estos capítulos, se me olvidó poner el capítulo porque no me acordaba, del otro libro que se llama el Alberts. Así que de ahí lo busco y se, se los digo después. Eh, entonces, primero los conceptos generales de biología, que son terminología que ustedes van a escuchar cuando hablamos de metabolismo podemos distinguir en los seres vivos dos tipos de metabolismo. Uno que se llama la nutrición autótrofa y otra la nutrición heterótrofa. La autótrofa es el que corresponde a las plantas y la heterótrofa corresponde a los animales y a los eh, hongos. Que los hongos no son animales ni tampoco son plantas. Ustedes saben eso. Entonces los organismos con nutrición autótrofa como las plantas, ustedes saben que fabrican su propia eh, materia orgánica a partir básicamente de la energía del sol y eh, sustancias químicas básicas como, lo, eh, como el CO2 o como sales minerales presentes en, en el suelo y con un importante uso del agua. Entonces el típico proceso autótrofo eh, metabólico, característico de los organismos autótrofos, es la fotosíntesis la cual vamos a hacer una clase particular de eso ¿Ya? Eh, Bueno, <coughs> y lo que es importante para nosotros que somos organismos heterótrofos es que eh, los autótrofos sintetizan para nosotros cosas que eh, nosotros no podemos sintetizar una de esas es la glucosa, ¿ya? que eh, vienen los alimentos y la que nosotros consumimos y para producir energía. Entonces hablando de energía, para los organismos vivos hay dos tipos de energía súper importantes y dos conceptos que vamos a manejar y que ustedes ya lo deben saber. Eh, uno es la energía potencial y otro es la energía cinética. Ustedes saben que la energía potencial es la energía... Ustedes tuvieron física, ¿no? Ya. La definición formal es la energía disponible para hacer trabajo. Y... Pero, ¿dónde está esa energía potencial en el caso de los organismos? Eh... Esa energía está almacenada, puede estar en los enlaces químicos, generalmente... O vamos a ver, especialmente cuando veamos metabolismo eh, animal, eh, también se almacena como gradientes de concentración. Gradientes que pueden mover eh, proteínas que son bombas y que a su vez sintetizan eh, moléculas energéticas como el ATP. Y también se almacena, por ejemplo, en las neuronas como un potencial eléctrico, que también está disponible para hacer eh, trabajo a nivel del organismo heterótrofo. Entonces, la, la típica caricatura energía potencial, por ejemplo, la, la, lo almacenada en un arco. Y energía cinética es cuando la flecha se pone en movimiento y está disponible para realizar eh, algún tipo de trabajo. que eh, <coughs> Y esta, esta energía es transformada en otra forma de energía como calor, energía mecánica, eléctrica. ¿ya? y como ustedes saben hay una pérdida de energía la otra caricatura típica que se utiliza para hablar de energía y de energía potencial es la energía que está almacenada por ejemplo en una presa y, y al momento de utilizarla en, en, en generar energía eléctrica se transforma en energía cinética y a su vez puede ser transformada en otra energía que la que finalmente nosotros ocupamos y nosotros sabemos que es un proceso ineficiente, ya. Creo que lo habíamos discutido, bueno, con ustedes, no, pero ustedes saben más o menos cuánto es la eficiencia de los sistemas humanos, por decirlo así. 60 de, los de la eficiencia. O sea, no, pero sistemas, eh, me refiero a máquinas. Ah. Por ejemplo, ¿qué tan eficiente será un automóvil en, en, en, en convertir energía potencial en los enlaces químicos del combustible a energía cinética que es el movimiento? Pero tiene un numerito, más o menos. No estoy bien seguro, pero creo que es de menos del 10%. O sea, son altamente ineficientes. En cambio, por ejemplo, una mitocondria, que es un organelo que lo vamos a ver en detalle en una próxima clase, su eficiencia es arriba del 70%. O sea, nosotros nos gustaría tener, por ejemplo, vehículos movidos por ATP, por ejemplo, que es la molécula eh, eh, que libera energía y que es sintetizada por las mitocondrias. ¿Ya? A nadie se le ocurrió eso, ¿no? tal vez un ingeniero químico se le puede ocurrir la manera de transformar energía biológica hay otras maneras de hacerlo indirectamente de manera poco eficiente pero que produce poco daño al ambiente, por ejemplo eh, no sé si esto lo había conversado con usted por ejemplo, ¿qué creen ustedes que tiene más impacto en el esto del calentamiento global? por ejemplo, quemar leña o utilizar un automóvil. ¿Qué se imaginan ustedes? Ustedes saben esto del calentamiento global, ¿verdad? Se lo han escuchado por ahí, que tiene que ver con que se liberan ciertos gases que incrementan lo que se llama el efecto invernadero en el, en el planeta y eso altera la temperatura promedio no! altera la temperatura promedio del planeta y genera ciertos trastornos que hace, no sé, 20 años se pensaba que no iban a pasar. Y hace 20 años yo ni, que era más chico que ustedes obviamente, eh, ni había escuchado el tema del calentamiento global, pero hoy por hoy es una realidad ya aceptada. ¿ya? Y Chile está viviendo los efectos del calentamiento global. ¿O no? Sí, sí. Usted lo ha vivido, ¿no? todos los inviernos lo estamos viviendo, de hecho. Lo estamos viviendo. <risa> claro. Bueno, no, no tanto, yo creo que esta variación de calor está dentro de la variación de estacional, pero por ejemplo, aquí en Santiago nunca habían ocurrido con tanta frecuencia estos eventos de aluviones, lluvias intensas eh, asociadas a, a temperaturas altas. ¿Ya? Tanto así que Paraguas Andinas no estaba en sus planes el tener que construir piscinas para acumular agua en caso de que se cortase el agua porque nunca había pasado por la hipótesis de ello, de que estuviese ese escenario. Bueno, y todo esto del calentamiento global tiene que ver con la acumulación de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el metano, por ejemplo, el, el CO2 es el más importante. Entonces, volviendo a la pregunta original, eh, ¿qué creen que tiene más impacto en el calentamiento global, quemar leña o utilizar en un automóvil, por ejemplo? Ya, algunos votan que quemar leña produce más ga gases de efecto invernadero ¿ya? ¿Quién piensa lo contrario ya, él piensa en la combustión del automóvil Ya. entonces aquí hay un problema de, de la visión que tenemos porque cuando hablamos de calentamiento global tenemos que pensar en términos planetarios ¿ya? Eh, porque hay una cosa que se llama el ciclo del carbono ¿ya? entonces resulta eh, resulta que desde el punto de vista del ciclo del carbono eh, el aporte al calentamiento global de quemar leña es cero ¿Por qué? porque de dónde viene es el carbono que está contenido en la leña ese es carbono que originalmente estaba presente en la atmósfera ¿ya? y que fue captado por las plantas por estos organismos autótrofos y lo convirtieron a enlaces químicos, entre ellos por ejemplo de la, la glucosa, la celulosa, y después el quemar eso, es, hace una transformación química de un modo de energía a la otra, pero se genera el carbono nuevamente, el dióxido de carbono, pero es liberado a la atmósfera, pero el mismo carbono que estaba antes. Distinto es los combustibles fósiles, que es carbono que no está disponible, que está... Eh, almacenado en forma de petróleo o de roca en el caso del carbón y que no forma parte del ciclo del carbono ¿ya? está ahí inmovilizado entonces desde el punto de vista del calentamiento global en realidad el tipo de vehículo que nosotros deberíamos tener para reducir el impacto en el calentamiento global serían auto a leña ¿ya? entonces es, es no es muy in intuitivo lo que acabo de decir, pero eso es porque uno no está acostumbrado a pensar eh, globalmente lo que pasa en a nivel planetario. Y es eso. De ahí tiene que el tema de todo Bueno, sí, pero ¿eso qué tiene que ver con el ciclo del carbono? O sea... No, porque está tratando de solucionar un problema que sería el calentamiento global y al final terminamos con otro problema que es aquí. Ahora, ¿quién es? Eso, eso es muy interesante, lo que eso nosotros lo decimos como animales terrestres. Pero ¿cuál es eh, eh, dentro del ciclo del carbono donde se produce la mayor captación de CO2 atmosférico? No es en la Tierra, es en el mar. Son las plantas, de las algas del océano, por una cosa lógica, porque hay más, hay más superficie. Entonces la superficie fotosintética disponible en el mar es mucho más grande que la disponible en todos los bosques del, del planeta entonces si tú o sea eso no dice que no quiere decir que tu argumento no sea válido sino que más bien si tú quisieras construir una industria basada en la leña tendrías que en paralelo eh, empezar a, a plantar más árboles para alimentar esa industria porque no todos los árboles sirven digamos eh, <coughs> Pero si lo vemos en términos planetarios, nuevamente, la mayor eh, captación de CO2 de la atmósfera ocurre en los océanos. ¿Ya? Entonces, es bien interesante cuando uno repiense estas cosas mirando más allá de lo que es el metabolismo, qué sé yo. Entonces, conclusión, deberíamos tener autos a leña. Sería la mejor manera de no generar calentamiento global. ¿Ya? ¿Por qué? Porque CO2 que está en la atmósfera y lo estamos devolviendo a la atmósfera, es decir, hay un balance cero. ¿Ya? Entonces, eso que es una transformación de energía, obviamente siempre cuando hay una transformación de energía hay una pérdida de energía. Y en el caso de los sistemas biológicos, la transformación de energía fundamental, y de la que van, ustedes van a ver una y otra vez, es que la energía disponible para hacer trabajo se almacena en, for en forma de esta molécula, que es una molécula altamente inestable. ¿Ya? Nosotros, contrariamente a lo que puedan pensar, o como a uno se lo tienden a enseñar en el colegio, nosotros no almacenamos ATP, las mitocondrias no son almacenes de ATP, ¿Ya? sino que el ATP se sintetiza en la medida que es necesitado porque sería medio peligroso ¿ya? almacenar ATP porque es una molécula inestable. Entonces tal vez ustedes habrán escuchado, si les gustan los programas así medio de la cosa oculta, que, no sé, se ha reportado que gente se ha autocombustionado, no sé, y cosas así medio raras. No sé, a lo mejor tenía mucho ATP, tenía un metabolismo medio raro. ¿sí? Pero hasta donde yo sé eso no pasa, naturalmente, no hay evidencia científica. ¿Ya? entonces todos estos procesos que hay acá son procesos celulares donde se utiliza el ATP y como siempre, como hablamos de termodinámica hay una fracción que se pierde, por eso dice acá calor hay una fracción que se pierde de la energía que nosotros utilizamos y esta energía el potencial disponible para hacer trabajo, en el caso de los organismos vivos, es esta molécula. Entonces, como hay energía que se, eh, es inútil, si tenemos esta como balanza energética, ustedes ya saben que, en realidad, en una transformación de energía, hay una energía utilizable, que es la llamada energía libre, para hacer trabajo, y hay una energía inutilizable, que se disipa en forma de calor, por ejemplo, que no la podemos eh, utilizar para, eh, para hacer eh, trabajo. ¿ya? Ahora lo interesante, eh, que en, en los sistemas biológicos hay una cosa que uno le llama mucho la atención cuando estudia metabolismo celular, que hay muchas etapas, en la síntesis de eh, sustancias, en el metabolismo. Y no siempre se llama, le llama la atención, bueno, porque hay tanta etapa y uno tiene que aprenderse el nombre de tantas enzimas cuando estudia biología y es tantas cosas raras como alguno de ustedes habrá estudiado en el colegio lo que se llama el ciclo de Krebs. Bueno, es una cuestión horrible que vamos a ver la próxima clase ¿eh? y que tiene un montón de enzimas, qué sé yo, y y que uno lo tiene a ver como un circulito y un ciclo, pero en el fondo, eh, todos esos múltiples pasos, son como una escalera energética que lo que permite es captar energía de manera más gradual, entonces la energía, la energía típica que uno utiliza, por ejemplo, como combustible es la glucosa, pero si... La glucosa es un carbohidrato que si uno le acerca un fósforo, se prende la cuestión. No sé si ustedes alguna vez han quemado azúcar en el, directo a la llama, pero la cuestión es, es realmente un carbón, se prende la cuestión. Entonces, lo mismo hacen las células, pero de manera controlada. ¿ya? ¿Y cómo lo hacen de manera controlada? A través de distintas transformaciones energéticas en que pueden ir captando en diversas etapas y eso lo hacen a través del metabolismo la energía disponible entonces aquí está acá por ejemplo la azúcar y acá los productos de la combustión del azúcar la combustión por el organismo a distintas etapas en que esa energía se transforme, se utiliza para eh, después que sea disponible de manera más eficiente ¿no? entonces eh, ustedes saben que la energía total de un sistema es la energía uti utilizable que es la energía libre de Gibbs o, Pog, o G más la energía inutilizable que es pro llamada entropía que es proporcional a la temperatura ahora, eh, las unidades en español son los julios ¿ya? ¿verdad? o en inglés los Joules ¿ya? pero en el caso de los sistemas biológicos habitualmente nosotros estamos a temperatura y presión constante, que esas son las condiciones biológicas. ¿Ya? Entonces, y solo en realidad no podemos medir la energía instantánea de un proceso, sino que los cambios de energía. Por eso es que lo que uno habitualmente utiliza son los cambios de energía vistos como un delta, un estado inicial y un estado final. ¿Ya? Bueno, esto es un repaso, ustedes ya saben estas cosas. ¿Ya? Ahora los sistemas biológicos son un estado termodinámico un poco raro ¿Ya? a ver si, si es que sale ahí no ya ustedes saben que en un sistema cerrado no hay intercambio de energía con el entorno ¿ya? entonces bueno, la típica cuando yo tuve mi primera clase de termodinámica me hicieron cuando era chiquitito en mi curso de Qué era mi curso de biología celular, porque yo tengo una biología un poco distinta a usted, entonces tuve termodinámica en biología celular primer año, así que no cachaba nada. Entonces me hicieron la siguiente pregunta, que me imagino que a ustedes eh, a esta altura saben responderla, si no, no es malo darse cuenta de la ignorancia propia para aprender más cosas: que es la siguiente, eh, imaginemos. Eh, dos habitaciones que son sistemas cerrados es decir, no intercambian energía con el entorno y acá en esta habitación tengo una estufa de 15 watts por ponerle un, un wattaje bajo ¿eh? una estufa de 15 watts y yo mido la temperatura ahí ¿ya? tengo un termómetro metido adentro y acá yo no tengo una estufa de 15 watts en esta otra habitación que está aislada térmicamente sino tengo una radio funcionando a 15 watts de potencia. Y también tengo un termómetro. Entonces la pregunta es, ¿dónde la temperatura es mayor? ¿Dónde se imaginan que la temperatura medida al interior de estas camas aisladas, aisladas térmicamente del entorno es mayor, una con una estufa de 15 watts y la otra con una radio funcionando a 15 watts de potencia? Ah, ¿Mm? no, una radio funcionando a 15 watts y el otro, una estufa eh, que es de 15 watts. ¿Dónde la temperatura es mayor? Pregunta de primer año de Terminavega. ¿Nadie se la juega por, por dónde? ahora se lo puedo poner más difícil la radio está tocando heavy metal <ríe> a <quién> se watts <ríe> o reggaetón no sé cuál será más hot <ríe> para ustedes no sé <ríe> ¿qué se imagina ustedes qué está pasando en estos dos sistemas? bueno, entonces la, la, la primera pregunta que uno tiene que hacerse antes de responder esto es primero que nada ¿qué es la temperatura, ¿verdad? Es Lo primero que tiene que tener claro uno. ¿Qué es la temperatura entonces? ¿Qué es la temperatura? Se definía como era un sensor diferencia de qué? Si no hay fruto de periódicos, ¿cómo significa que están a la misma temperatura? Esa es La desilición, le decía, de termógenas. ¿Cómo dijo? Quiero que decían que utilizamos la diferencia de cuando una marca la misma temperatura, a su mismo nivel, el proceso de energía, el mismo nivel, si está a la misma temperatura, pues se me trae a eso. Ya, bueno, la respuesta jóvenes, ya que sus conocimientos de termodinámica son patéticos, pero no se preocupen, están en la universidad, pueden equivocarse. La temperatura es lo que mide el termómetro. Esa es la definición de temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura es una convención. ¿Verdad? Es una, no es una, una variable así como la energía, que yo la puedo medir. ¿te fijas? Es una convención que en ciertas circunstancias que puede ser con una termocupla, con un termistor o con una, un montón de una botella de mercurio, qué sé yo. La cantidad de energía del sistema produce, en, en el caso, una deformación eléctrica, una corriente, una deformación de volumen en el caso de mercurio, y eso es lo llamamos temperatura. Entonces, la temperatura sí tiene que ver con la energía, ya, ¿Sí? por supuesto, con la energía una energía entonces en estos dos sistemas si la energía es la misma la temperatura debería ser la misma porque hay 15 watts acá que es energía por unidad de tiempo digamos y acá energía por tiempo también deberían estar siendo la misma energía entonces la temperatura debería ser la misma ¿Ya? ¡Ja! se me cayeron me voy a tener que recoger otra vez y ensalzarlo nuevamente eso, bueno, eso, esa es mi pre pregunta que me hicieron en primer año ¿ya? y que obviamente no sabíamos responder pero nadie le respondió bien así. entonces pero hay algo interesante con los sistemas biológicos primero que nada nosotros somos sistemas claramente no somos como esto un sistema no somos un termo sino que no tenemos como dice esta caricatura de acá nosotros hacemos intercambio de, de energía con el entorno, ¿ya? pero eso es medio peligroso, ¿no? En la naturaleza eso es un poquito peligroso andar intercambiando energía porque de repente se nos va todo. ¿Y qué pasa cuando se nos va toda la energía? Nos moremos claro. Entonces cuando un sistema, de hecho, eh, nosotros no estamos en eh, en equilibrio termodinámico en el sistema, de hecho y tenemos un nombre, de hecho, el, ¿cómo se llama? el libro está mal en eso les voy a enseñar una de las verdades de la biología ¿Qué somos los, desde el punto de vista termodinámico que somos los sistemas biológicos? no somos ni sistemas cerrados ni sistemas abiertos somos otra cosa a ver, no sé si sale acá, no entonces el sistema cerrado es como dice acá si fuéramos una cajita y acá la energía va viene, hace cosas pero no hay un intercambio digamos este es negro también ah bueno, no hay un intercambio este es un negro que no escribe por lo tanto es un blanco no hay intercambio con el entorno Este sería un sistema cerrado ¿verdad? un sistema abierto como dice acá Podría ser una célula que puede salir de energía y puede entrar energía. No obstante, y menos mal que eso no pasa, nuestra energía, digamos, no, no disminuye mucho, lo cual sería malo. No sé si tengo otros lápices, gracias. Eh, nuestra energía interna no disminuye mucho, si no nos moriríamos. O... No aumenta demasiado, sino entraríamos en combustión espontánea digamos, y desapareceríamos, explotaríamos como una supernova o algo así medio raro. ¿no? Sino más bien hay un concepto muy importante que es eh, en biología que se llama, que no está en el libro, que se llama estado estacionario. los seres vivos estamos en lo que se llama estadio estacionario. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Podemos hacer una caricatura de eso. Entonces imaginemos que aquí tenemos un recipiente y esta es nuestra energía del ser vivo. Ya. Entonces tiene... Este es nuestro recipiente. Entonces, el gasto de energía lo podemos ejemplificar así con una llavecita acá y sale el líquido, ¿verdad? Ese sería el gasto de energía. Y la, el ingreso de energía lo podemos ejemplificar con una llave acá. ¿ya? Y que... ¿Ah? Ya. Y una llave, entonces, la energía la estamos simbolizando como que le estamos metiendo esto y como ustedes saben, uno como tenemos dos llaves, podemos regular tanto la salida como la entrada, entonces, si cerramos mucho acá, esto va a empezar a llenarse se va a desbordar, si abrimos mucho acá, esto va a empezar a salir más rápido que esto y no va a alcanzar a mantenerse en un nivel, entonces, este nivel estable en el tiempo de energía, para el organismo vivo se llama el estado estacionario, ¿ya? Entonces nosotros no somos sistemas abiertos, no somos sistemas cerrados, sino que somos sistemas en un estado estacionario. Claro, este del... Un, claro, pero por ejemplo un sistema abierto sería... Eh, lo que pasa, a mí no me gusta hablar mucho del sistema abierto porque claro, un, un termodinámico... ¿Ya? no conocía ningún termodinámico pero si se lleva más el termodinámico que puede ser un químico por ejemplo te diría no, es un sistema abierto porque intercambia calor con el sistema ok desde el punto de vista termodinámico efectivamente hay un intercambio de energía con el entorno y lo puedes definir como un sistema abierto pero no es abierto de cualquier manera, eso está regulado y qué es lo que lo regula el metabolismo de manera tal que claro, está intercambiando constantemente energía con el entorno pero se mantiene dentro de un cierto nivel o si lo quiere decir esta cosa oscila y el promedio de eso se llama estado estacionario ¿ya? entonces la energía del sistema biológico que tú lo puedes ver a todo nivel, a nivel de la célula, a nivel del organismo entero oscila pero se mantiene en lo que se llama un estado estacionario ¿ya? Y cuando se pierde el estado estacionario, el organismo sigue siendo un organismo termodinámicamente abierto, pero deja de ser un ser vivo. ¿Ya? Es decir, un pollo en el supermercado sigue siendo un sistema abierto termodinámicamente, pero no está en estado estacionario. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, lo que define a un organismo vivo no es solamente el que se man sea un sistema abierto, sino que tiene que ser un sistema en estado estacionario y que eh, tiene metabolismo que está funcionando. ¿ya? Está incorporando energía, sintetizando energía y está gastando energía también. Ya me gustó esa analogía del. o sea, ese ejemplo del pollo en el supermercado. El pollo en el supermercado, uno diría que es un sistema vivo. O sea, para un sistema biológico que no está vivo ¿y por qué no está vivo? porque no está haciendo intercambio de energía con su sistema más bien está perdiendo energía porque sus enlaces químicos se están degradando ¿verdad? en el tiempo por la energía propia la entropía propia de cualquier sistema digamos. se está perdiendo eso eh, pero si mantiene el estado estacionario es un sistema vivo ¿ya? entonces esto me lo voy a saltar esto ya se lo sale lo, lo que es un delta G positivo, negativo un delta G negativo eh, aquella, su, a, aquella reacción química que es eh, la que llamamos espontánea que ocurre naturalmente eh, ocurre a favor de digamos a favor de la entropía si lo podemos llamar así y que la disminución de energía hacia los productos libera energía de manera fácil y en el, la acción endergónica que consume energía eh, aquella que hay que meter energía para que ocurra y de esto hay muchas reacciones en, en los sistemas biológicos ¿ya? Eh, cuando decía, ¿O la materia también incluye? No, solo me refiero a la eh, desde el punto de vista energético. Por supuesto, tú puedes tener intercambio de materia y eso va asociado a una cierta energía, porque, porque para sintetizar materia orgánica tú ocupaste energía. ¿Ya? Pero habitualmente tú no intercambias energía con materia, digamos, con un sistema biológico. Vivo, o sea, tú no. No, no me refería a eso, no me refería a si el estado de se mantiene como de materia y materia, todo lo que entra sale de la materia No entiendo la pregunta. El estado de no un balance, ¿verdad? Donde no hay acumulación de nada. En no. En este estoy preguntando, de la energía digo que sí, pero estoy preguntando si es que con materia también pasa. Lo podemos ver de la siguiente manera. Si ponemos la variable tiempo de vida de un ser vivo, y usted le pone, por ejemplo, acá le ponemos eh, biomasa, que es el término correcto. Biomasa, ¿ya? Y acá imaginemos que un organismo que está en desarrollo, y aquí es tiempo, ¿ya? Entonces, habitualmente... Eh, si uno se fuera al detalle, debería ser algo así. ¿verdad? Y cuando llega un estado adulto, una cosa así, ¿verdad? Lo mismo pasa con la energía. O sea, hay un desarrollo biológico, pero no es lineal, sino que esto va variando y se mantiene en torno a un estado estacionario. ¿ya? Entonces, eh, ciertamente, si llegamos a un punto en particular podemos ver que hay cosas que entran y salen pero si lo vemos en la escala del tiempo todo va variando pero a su vez hay un tiempo que tiene que ver con el organismo ¿ya? Eh, entonces sí, la respuesta es sí hay variaciones de la biomasa de un organismo pero que esto también tiene que estar regulado ¿ya? no es eh, y las señoritas saben muy bien esto del efecto rebote por ejemplo ¿Cuál es el efecto rebote de las dietas? No vean que no saben que cuál es el efecto rebote. Le pregunto a las damas, porque los hombres, como hemos nomás, en esta. ¿Y el y el claro, exactamente eso. Que Y eso tiene que ver con esto, porque eh... la típica cosa. Eh... Eh, que empiezan a popularizarse como estas dietas para bajar rápido y efectivamente eh, en términos biológicos dieta es lo que uno consume no, no es comer menos comida en términos biológicos dieta significa lo que uno consume ponerse a dieta es más bien cambiar de dieta no, no dieta es lo que uno consume entonces si uno consume menos calorías eh, efectivamente uno va a bajar de peso pero, como tu organismo está tratando de mantener un balance energético y no es bueno que de repente vayas caminando por ahí y te desvanezca porque te falta energía, tu organismo tiene que mejorar con esa cantidad de, de energía que está ingresando al sistema, el cómo obtener mejor energía de eso. ¿ya? Entonces se vuelve muy bueno para con pocas calorías, por ejemplo, que es lo que finalmente le interesa a mucha gente, eh, transformarlo de manera más eficiente en ATP y las cosas que nosotros utilizamos. El efecto rebote es cuando termina la dieta y tú tratas de volver a un consumo que tenías antes, pero tu sistema está altamente eficiente para transformar las pocas calorías eh, en... en en, en, en, en la sustancia que necesitamos para gastar energía entre el ATP. Pero como ahora le llega más, tu sistema está muy bueno, entonces muy bueno para transformar energía y tan bueno de que produce un exceso y eso se almacena como grasa. Entonces, y eso es el, el efecto rebote. Entonces, si uno tuviese una recomendación, lo mejor es el mantener el balance energético, es decir, eh, fija, eh, Una cosa que pasa con la edad, y uno, y uno también como hombre más viejito, no la edad de ustedes, pero más viejito uno se empieza a preocupar, que nuestro metabolismo en general se pone más lento. ¿ya? Entonces antes, cuando yo era estudiante, me comía dos platos de, de comida. El alimento en la época universitaria era un elemento escaso, digamos, en mi época, no sé ahora. pero Ahora hay muchos completos de esas cosas, pero... Era un elemento escaso, entonces uno cada vez que tenía acceso al alimento comía mucho y no subía de peso, siempre era uno flajo, ¿ya? y Era porque la ingesta total era, era baja. De hecho, jóvenes, y no hace muchos años, yo, cuando chico, o sea, para, para ustedes toda una vida, pero para mí no hace tanto tiempo, o sea, cuando chico, hace, no sé, 30 años atrás, para mí, eh, yo no conocía las proteínas hasta fin de mes. Yo me quedé con puros porotos, lentejas, proteína animal, me refiero. ¿Yeah? Y este país hizo un cambio. O sea, yo creo que ninguno de ustedes pasa, a menos que sea vegetariano, más de un par de días sin comer algún tipo de proteína de origen animal. Es como raro, porque está en la cultura de nosotros. inclusive si van al casino. De la universidad eh, hay varios días a la semana que tiene carne, si no todos los días. No, no, no le seguimos mucho la pista, pero habitualmente todos los días hay carne en los casinos universitarios. Y eso que se supone que hay nutricionistas detrás de eso. ¿ya? Eso no era así en Chile hace 20, 30 años atrás. Entonces tienen el problema contrario de que hay un exceso de proteínas por un lado y un exceso de calorías asociadas a la proteína porque la proteína no viene sola viene con su grasita esa tan rica que nos gusta que viene en el choribán y en el asado chirriante de los viernes o del fin de semana ¿Sí? no viene sola ¿Sí? y es por eso que ahora ustedes eh, por la abundancia de proteínas ustedes jóvenes son más altos en estatura que yo cuando era joven en promedio ¿Sí? la estatura promedio en Chile ha aumentado notablemente producto de la accesibilidad a la proteína pero como eso va aparejado a la grasita la obesidad ha aumentado ¿Ya? entonces ahora a nivel de los estudiantes universitarios en la gran mayoría o sea, no en la gran mayoría, pero hay muchos que tienen sobrepeso y por sobrepeso no me refiero a obesidad mórbida, sino que tienen un peso un peso grande eh, que no está dentro de lo que eh, deberían tener para el tipo de actividad que tienen. ¿ya? Entonces, y eso genera enfermedades de las cuales uno no se, no se preocupa ahora. Por ejemplo, y eso lo sufre mi señora, en Chile hay una gran prevalencia de diabetes tipo 2, porque si de, hablamos del, del punto de vista del metabolismo, sí, existe como una, eh, y ha estado de moda esto de la raza chilena, ¿verdad? en esta cosa de las migraciones al lado de la raza chilena, si en algo podemos eh, hablar de que tenemos rasgos comunes como población, es por ejemplo la prevalencia de enfermedades como la diabetes tipo 2, y la diabetes tipo 2 se da habitualmente donde hay poblaciones eh, con una fuerte presencia de genes indígenas, que en nuestro caso no es el 50%, pero puede ser fácilmente 30, 40%. Si uno se mueve más al sur o al norte, va a encontrar más. Y esos son eh, metabolismos que están acostumbrados a utilizar eh, los pocos recursos disponibles del entorno de manera eficiente. Entonces, por ejemplo, eh, yo no sé si se han hecho esos estudios acá, pero yo recuerdo en Estados Unidos que todos los indios... La población indígena del sur de Estados Unidos, con la frontera con México, tiene toda una prevalencia de diabetes tipo 2 y sobrepeso gigantesca. Y es porque gente que vivía en zonas semiáridas, su metabolismo estaba acostumbrado a pocas calorías y a de las pocas eh, alimentos que tenían disponibles obtener de manera eficiente las proteínas que necesitaban. Entonces cuando, cuando ese pobre indígena norteamericano es, es expuesto al McDonald's, que es una proteína de muy barata, o sea, en Estados Unidos eh, se puede comer muy barato, ¿ya? o sea, ridículamente barato, eh, pero es esa alimentos de muy mala calidad que son las hamburguesas. O si sea, hay algo en que son consistentes los McDonald's que es lo que yo conozco, digamos, no sé las otras marcas, y que las de acá son tan malas como las de Estados Unidos, <ríe> tienen tanta grasa. Entonces, cuando tenemos razas eh, que tienen gran componente indígena, hay mucha prevalencia de esas enfermedades, y eso se lo debemos a nuestros ancestros. Entonces tenemos metabolismos que son distintos y, y estamos, un po, estamos un poco jodidos o sea, tenemos el problema del SIDA ahora que está, está sonando harto en los medios pero también tenemos este otro gran problema de salud que son enfermedades silenciosas eh, mi madre por ejemplo mi madre se dializa ¿ya? pero ella no tiene diabetes sino que fue otra enfermedad que la llevó a eso pero dice que el 90% de sus compañeros de diálisis, de partida, son bastante más jóvenes que ella. O sea, mi mamá tiene 70 años, está como tuna. Eh, y para ella, jóvenes, jóvenes son del orden de 50 años, digamos. Para ustedes, 50 años es un vejete, pero para la población chilena, 50 años no es viejo. Y hay un porcentaje importante de gente de 50 años con diabetes y que se tiene que dializar. ¿ya? Porque la diabetes genera daño renal y es y la única cosa bueno no es la única pero de las cosas que funciona súper bien el sistema de salud público chileno es la diálisis eso funciona como mejor que en el primer mundo ¿ya? se lo digo por experiencia de mi madre la diálisis en este país funciona mejor que en el primer mundo eh, pero estamos pero es un, una señal súper mala ¿ya? porque hay tanta diabetes tipo 2 en este país que hay que tener un montón de gente dializándose. Eh, yo soy originario de un pueblo relativamente pequeño que se llama Chimbarongo sexta región ya y no, ya centro de diálisis hasta hace como tres años atrás y ahora tiene Chimbarongo su propio centro de diálisis producto de que es muy rentable <ríe> tener centro de diálisis privado porque el estado paga sus buenas lucas por atender a la gente que tiene problemas renales, ¿ya? entonces un rasgo de que me muestra para mí que es una epidemia nacional el tema de la diabetes es que en un pueblo tan chico como Chimbarongo donde yo nací hay un centro de diabetes de, o sea, de diálisis de lujo, ¿ya? Mejor, eh, tan bueno como cualquier otro del, del país. ya. Bueno, esa es la cápsula de salud, salud pública del profesor Carlos Rosa a propósito de la energía. Ya, ya todos lo saben, qué sé yo. Entonces ahora vamos a entrar en materia eh, acerca de esta molécula misteriosa que está acá, un poco más en detalle de lo que es el, el ATP, que es esta molécula que está acá. So, primero que nada, un poco de estructura del ATP. El ATP es una molécula que tiene una azúcar acá, una de 5 carbono, eh, una ribosa. Tiene, al igual que, lo, eh, que los ácidos nucleicos, claro, tiene este un, una adenina que está presente en muchas cosas, también es neurotransmisor. Y tiene este grupo fosfato, que es un grupo fosfato muy particular. ¿ya? Ahí no dice, pero... Eh, primero que nada, lo que llama la atención de este grupo de fosfato, que hay muchas cargas negativas una al lado del otro. Ustedes se pueden imaginar que mantener eso junto eh, es muy difícil. ¿ya? Entonces... La reacción química, o sea, enzimática, perdón, para sintetizar ATP es una reacción energónica, eh, porque unir esos enlaces que se están repeliendo fuertemente con, por su carga negativa es totalmente no espontáneo. Hay que meter la energía al sistema. Entonces, entonces una vez que se forma el enlace, que costó, digamos, trabajo formarlo, eh, que esto forme parte de una reacción química en que se libera en la energía del enlace es relativamente sencillo ¿ya? entonces, eh, entonces eh, la reacción química fundamental es que sacar un grupo de fosfato de esta molécula es energéticamente favorable, Eso es, en general es una reacción de tipo endergónica Perdón, pero esto no, no quiere decir de que las, eh, una esto no quiere decir que esta molécula sea como una especie como de cómo llamarlo una especie de leño digamos de la caldera de un proceso ¿Ya? sino que lo que pasa en los sistemas biológicos es que muchos sistemas biológicos no usan el ATP directamente sino que aquí hay un concepto fundamental que se llama el acoplamiento de reacciones eh, metabólicas o biológicas que requieren energía entonces no es que el ATP forme parte de una reacción química entonces, en este tienen que salirse un poco de la visión de químicos, digamos. No es que para la síntesis de una cierta molécula orgánica, usted le meta ATP como si fuera una ecuación química. No, en biología las cosas no son así. En las reacciones metabólicas, habitualmente lo que se produce es un acoplamiento de una reacción. Es decir, hay un cambio estructural, por ejemplo, de una proteína que va a desencadenar, por ejemplo, que una enzima eh, catalice una reacción, pero ese cambio estructural eh, está acoplado al consumo de la ATP, pero eso no significa que el ATP eh, tenga que ver con el producto final. ¿Ya? Entonces, no necesariamente una reacción de, ca de, ca de catálisis que consuma ATP significa que, si uno la escribe, significa que el ATP va a formar parte de la reacción, sino que más bien el ATP va a formar, va a aportar energía para que la reacción que en la naturaleza ocurre lentamente, ocurra más rápido, porque le aporta energía. Entonces, de esto está lleno en, lo, en los sistemas biológicos y nosotros lo llamamos eh, acoplamiento de una reacción. Entonces, como dice acá, el ATP es el más común intermediario en este tipo de reacciones acopladas. Entonces, acá hay un esquema. Un esquema que dice que la energía de una reacción exergónica sirve para tomar la molécula de ADP más el fósforo y co construir la molécula de ATP. Pero eh, acá puede estar ocurriendo otra reacción química que necesita energía. Entonces la ATP ahora va a aportar la energía para que esta otra reacción ocurra. Pero eso no implica que, eh, que la ATP forme parte de la ecuación química que uno describe para esta otra reacción. ¿ya? Sino que, habitual, y hay, y la, y la, que habitualmente hace el acoplamiento de una proteína. Por ejemplo, una enzima. Ya bueno, aquí la estructura de la ATP. Ah, entonces cuando eh, hay sistemas biológicos no solamente hay ATP, sino que hay otras moléculas que inclusive, por ejemplo el AMP, son, son moléculas que son señales, que activan eh, que activan ciertos ciertos procesos. A ver qué más tenemos aquí. Bueno, aquí está lo que decía yo hace un rato, que los fosfatos tienen cargas negativas, por lo tanto. Eh, toma mucha energía sostener eh, estos tres fosfatos en esta configuración que es prácticamente una fila una, una configuración lineal y eso es altamente poco favorable desde el punto de vista de la estabilidad entonces una buena como analogía de esto es pensar que en realidad la molécula de ATP son tres fosfatos puestos con mucha fuerza en apretados como si fueran resortes listos para saltar una vez que se han liberado y, y es porque esa situación es inestable entonces es, eh, el ATP es una molécula muy reactiva que tiende a entregar su energía de manera fácil ¿ya? entonces aquí está lo que les mencioné hace un rato de, la, de cómo se acoplan reacciones entonces el ATP es la pieza central de una reacción que está eh, entregando energía a que ocurra esta reacción química que es una reacción de tipo endergónica y por otro lado hay reacciones eh, que, que dan energía y que pueden eh, sintetizar ATP y lo interesante de este esquema es que el intermediario para acoplar estas reacciones químicas no es lo mismo sustrato ni nada sino que son proteínas en este caso, por ejemplo, aquí está mostrado genéricamente que es la enzima A o la enzima B. Entonces, en los sistemas biológicos no, las cosas no, no ocurren como si uno le echara ATP a una caldera, sino que hay acoplamiento de energía a través de intermediarios que son proteínas, que son enzimas. ¿no? Y eso hay que tenerlo como super claro y aquí esto es más de lo mismo y este diapositivo no bueno, sé lo que es uh, bueno, está en la descripción ya de aquí está lo que mencionaba hace un rato que eh, esta si lo escribiéramos como una reacción química el ATP es una hidrólisis, incorporación de agua con liberación de energía, e liberación del llamado fósforo inorgánico. ¿ya? Si lo pudiéramos escribir como una, una reacción química, ¿ya? y eh, esa hidrólisis ocurre en el fosfato más accesible que el tercer fosfato y el que libera la energía. Ya, bueno, eso... Eh. Entonces, mencionamos la enzima, pero ahora vamos a ser un poco más específicos de la enzima desde el punto de vista energético. ¿ya? Entonces, a lo mejor este esquema lo han visto en, en química propiamente tal. Este es, energía, este es un gráfico de energía libre versus... El curso de reacción de una reacción química. Entonces, ustedes saben que eh, si esta es la la energía de los reactivos o como se dice, de reactantes. ¿Cómo le llaman el reactante? Un término medio antiguo, ¿no? ¿Cómo se dice ahora? ¿Reactante? Sí, bueno, sigue siendo reactante ya. Si esta es la energía de los reactantes y acá están los productos... Eh, es decir, es una reacción eh, que tiende a liberar energía, digamos, un en delta G de tipo negativo. Para que una reacción empiece a ocurrir, tiene que pasar una cierta barrera energética que se llama la energía de activación de la reacción. ¿Sí? No basta con que ustedes pongan las dos sustancias eh, y estas van a reaccionar y van a cursar hacia los productos sino que hay una pequeña barrera energética que es para que la reacción ocurra por ejemplo, eh, ustedes saben que si ponen una cuchara con azúcar así al, expuesto al ambiente, esa cuchara en el paso de muchos cientos de años ese azúcar se va a quemar se va a producir una combustión de ese azúcar naturalmente. Pero se va a demorar varios cientos de, de años en que eso ocurra. ¿ya? Pero si ustedes quieren acelerar eso, esa reacción ustedes le acercan un fosforito y le van a dar la energía de activación suficiente para que la reacción química ocurra de manera espontánea. ¿ya? Y así esa energía de activación va a servir para... Eh, liberar más energía de los enlaces del azúcar y esa energía a su vez va a bajar la energía de activación para quemar más azúcar eh, en el caso de los sistemas vivos las enzimas desde el punto de vista energético lo que hacen es bajar esa energía de activación entonces cuando decimos que una enzima cataliza la reacción básicamente lo que quiere decir que baja esa energía de activación y eso es lo que uno dice desde el punto de vista energético ahora que lo que hace realmente una enzima eso bueno cuando tengan bioquímica lo van a ver pero por ejemplo una de las cosas que hacen las enzimas es por ejemplo acercar los reactantes físicamente dejarlos más cerca para que sus átomos interactúen los átomos de su molécula interactúen otra cosa que pueden hacer es generar un ambiente en que eh, un ambiente iónico en que facilite el intercambio de electrones entre los reactantes y la formación, por ejemplo, de un enlace químico ¿Ya? entonces en las enzimas pueden hacer varias cosas pero desde el punto de vista energético lo que hace eso es disminuir la energía de activación entonces esa magia que hacen la enzima la pueden hacer gracias a que estructuralmente tienen lo que se llama el sitio activo. Antes, en los libros de texto clásico de la biología, ¿se acuerdan que se usaba la analogía de la llave y la cerradura? Esa analogía no es buena, ¿ya? en realidad es bastante mala, porque en realidad no es que la, eh, no es que la enzima sea una cosa estática, ¿ya? El mensaje que está detrás de la llave y la cerradura quiere decir que como que el, la enzima sería una cerradura que se adapta a una llave que es, es uno o dos sustratos que forman esta llave, ¿verdad? Pero en realidad lo que, lo que pasa es que tiene una forma que permite, eh, y esa es la parte llave y cerradura, la entrada de la sustancia al sitio activo, pero una vez que entran aquí se producen cambios que modifican la estructura tridimensional de la enzima. Ahora, esto, jóvenes a los que les gusta la computación, es un tema top de modelamiento molecular, eh, el cómo cambia la estructura tridimensional de una proteína. ¿ya? En esta universidad se hace mucho de eso. ¿ya? No sé en el lado de los químicos, pero en el lado de los biólogos, modelamiento molecular, dinámicas moleculares se llama, creo, el tópico se hace esto se hace mucho en farmacología por ejemplo hay laboratorios en, eh, en esta universidad de biología que son pura teoría que lo que hacen es por ejemplo en el caso de drogas eh, modelar cuál sería la mejor modificación química que le pueda hacer una droga para que encaje en el sitio activo por ejemplo de un receptor de un neurotransmisor y así como se ha, y es así como se hace el diseño moderno de nuevas drogas para tratar por ejemplo la depresión o algunos trastornos psiquiátricos ¿ya? la manera clásica de sintetizar drogas para tratar trastornos por ejemplo que requieren interacción con un receptor de un neurotransmisor por ejemplo la manera clásica de hacerlo en la década del 60 70 era que a la manera química, que era ya, tomamos esta molécula le metimos le sustituimos este enlace por un grupo de hidroxilo por acá, por allá o un metilo por allá, por acá y vamos probando todas las variaciones ¿ya? ahora eso se hace en términos de biología de perdón de modelamiento molecular y a partir del modelamiento molecular uno puede sacar los mejores candidatos desde el punto de vista termodinámico y después va y trata de sintetizar esos candidatos, y eso ahorra mucho tiempo a la hora de probar nuevos drogas. Entonces, eh, no sé si ustedes saben, pero hoy por hoy comprar eh, antidepresivo es bastante barato. ¿ya? En este país hay una prevalencia de, anti, de depresión bastante grande, además del, del tema de las. Estamos jodidos como país, pero bueno, tal vez por eso tenemos tantos tantos poetas y esas cosas, no sé, una cosa para... <risa> Entonces, eh, desde hace unos años los antidepresivos son muy baratos y eso es, es por una razón técnica. Resulta que la mayoría de las patentes de antidepresivos ya expiraron. Entonces, por ejemplo, uno de los más baratos es la fluoxetina, ¿ya? que es un antidepresivo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las compañías farmacéuticas? Y eso es lo primero que nada, están mediante herramientas de modelamiento molecular tratando de buscar otros antidepresivos con otra estructura química para poder patentarlos. No y lo otro es la estrategia comercial que te dicen que estos nuevos antidepresivos, antidepresivos son mejores que los otros. Lo cual puede ser cierto desde el punto de vista... Eh, termodinámico en un 3%, pero eso cae dentro del ruido estadístico, digamos. Eh, pero esa es como la estrategia como comercial. Pero lo que se está haciendo hoy por hoy es eso. Lo, entonces, si a alguno de ustedes le gusta, primero que nada, la industria farmacéutica y segundo, la cosa computacional, hay mucho trabajo en esto. ¿ya? ¿Ya? Y, y estas cosas se están haciendo en Chile. ¿ya? no es algo del primer mundo y lo que es muy común y ustedes van a quedar muy mareados en bioquímica cuando vean en bioquímica es esta cosa de las rutas metabólicas porque habitualmente eh, muchas veces por motivo de tipo eh, energético a veces para llegar a un producto final eh, no podemos hacerlo con una sola reacción y se requieren múltiples enzimas y en que acoplan varias veces la síntesis de o sea, el uso de moléculas de atp y aquí es donde surgen algo que en bioquímica uno ve hasta el cansancio que son las rutas metabólicas que es que para pasar eh, eh, habitualmente un el producto de una catálisis hecha por una enzima eh, es el sustrato de la siguiente enzima para llegar finalmente a sintetizar el producto final que necesita la célula ¿eh? entonces esto es muy común eh, pero habitualmente uno tiende a estudiarlo por separado entonces por ejemplo eh, esta es una eh, una ruta de síntesis, por ejemplo no sé de qué, ¿qué es lo que dice acá sí, claro de un aminoácido y eh, muchas de estas rutas metabólicas eh, están sometidas a regulación entonces no solamente no solamente eh, tiene que ver con que hayan varias enzimas que participan de este proceso una vez que les llega el sustrato sino que, a su vez, los productos finales de esto sirven para inhibir toda una línea metabólica y no tiene que ver con inhibir eh, todos los pasos, sino que el paso inicial, por ejemplo. Y esto es sumamente común. Lástima que ustedes no tienen eh, un ramo de fisiología, pero este es el, el núcleo de lo que es la fisiología y la, lo que llamamos la homeostasis, es decir, la regulación del metabolismo en el, los sistemas biológicos, que es la retroalimentación de tipo negativa que hay en todos nuestros organismos. La mayoría de las retroalimentaciones o estos circuitos son de tipo negativo, es decir, el producto, la abundancia del producto inhibe la generación del mismo. ¿ya? Entonces, la mayoría de nuestros procesos metabólicos tienen que ver con retroalimentación negativa. ¿ya? Entonces, ¿cómo producen ATP las células? lo vamos a ver en la siguiente clase ¿ya? ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿no? entonces vuelvo a recordar lo que dije para los que llegaron tarde que está activo, solo por hoy tenemos solo oferta para el día de hoy la prueba on online que hicieron la otra vez la, la PEP1 está activa para que revisen pregunta por pregunta entonces el profesor se dio cuenta de que habían eh, y eso lo habíamos comentado con algunos de ustedes que algunas preguntas que no correspondían a la unidad o estaban mal formuladas y yo las eliminé por eso es que cuando ustedes vean el pdf los que no lo han visto el pdf que sale en la nota final algunos tienen su puntaje máximo para obtener el 6 en menos porque eliminé la pregunta Ya entonces tienen el puntaje equivalente a 7 no es 23 puntos creo, o algo así, es menos en algunos casos porque les eliminé algunas preguntas, pero puede pasar que el profesor se le haya pasado por alto alguna, entonces revísenla a ver si el profesor lo hizo bien ¿ya? ok así que vean ah la lista de asistencia ahí está